Desde Dongawa proponemos que el gobierno español invierta mil millones de euros en los próximos diez años en proyectos de agua y sanamiento, especialmente en las zonas más vulnerables del África subsahariana. Estos no son solo números, son derechos de todas las personas.